No te vi, hágale, pues, buenos días. ¿Qué quiere? Mami, será que se me puede hacer un favor. No, aquí. No damos oro de comida a nadie. Es que yo solamente necesito el baño. Le dije que no. Ese no es un lugar para mujeres no. como usted. ¡Hágale pues! Mínimo es una vagabunda, mire cómo se viste. Uf, mira eso, mira, mira, mira. Una golfita. Uy, qué rico. La yo veo. Uf, mamacita, tengo 50, pues. Bof. Hola Hola, hola muñeca, ¿cómo estás? Bien, bebé, ¿y tú? Excelente, gracias a Dios ¿Y ese milagro? Pues por aquí, vea, dando una vueltica Ay, tan bonito ese reloj ¿Y qué? ¿Ya consiguió trabajo, no? No, Melo, es que eso está muy difícil Por ahí un señor me dijo que me a dar trabajo en un restaurante y pues hasta el momento no me ha llamado y yo no sé por Ay, qué Ay muñeca, yo estoy cansado de decirle Usted con esa forma de decir no va a conseguir nada Hágame caso Niña, ya, ¿Ya usted haga un se va para la parte de atrás, me va todo bien organizado Bueno, señor Y usted, que me limpia acá me da todo bien listo, ¿yo? que más está la idea en uno de los trajes, que esté bien. Ah, bueno. Ven, mira la que viene ahí, la vagabunda. Mínimo ni se habrá bañado. Ay, qué pena, no te vi. De vez en cuando también es bueno bañarse. <risa> Buenos días. ¿Se encuentra el patrón? No, no está. ¿Usted qué acá? Hágame el favor y se va. ¿O quiere que la saque? Hey. Ágale, ágale. Hola, Jimena. Pensé que no iba a venir. Hola, señor. Sí, señor. Acá estoy. Eso está muy bien. ¿Qué pasa, Valentina? Patrón, ¿qué hace esta mujer acá? Eso no es un sitio para hombres. Nada de eso, mujer. A Jimena me hace el favor y me la respeta. Que ella a partir de hoy va a ser la encargada de este lugar. ¿Listo? ¿Qué? Tú llevo más tiempo acá, patrón. Yo me merezco ese puesto. A mí me da mucha pena. Pero yo aquí en mi negocio necesito gente humilde. Si le gustó bien, o si no, ahí está la puerta. Vamos, Jimena. Con permiso. Nosotras las mujeres podemos vestirnos tal y como queramos. Y no por vestir diferente significa que seamos de la calle o que lo hagamos por dinero. Usa tu ropa favorita, amor, y deja que la gente hable. Igual, lo que importa es lo que llevamos por dentro. Y la gente... ¿Que se mueran de envidia? Niñas, por favor Bueno ustedes a partir de ahora a toda la clientela que entre me los tratan por igual no importa si estén bien vestidos o no aquí la gente viene es a comer no a que lo vean bien vestidos entendido con permiso algunas personas son ligeras para juzgar pero son muy lentas para corregir y debes aceptar que el largo de una falda no definirá quién eres pero sí define quiénes son los demás, así que viste como quieras y deja de vivir a través del reflejo de lo que opinan los demás, soy DJ Broly y si este video te gustó compártelo y no olvides comentar.